lectura compulsiva ya de un escritor ampliamente reconocido y de buena literatura, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Porque luego de El coronel no tiene quien escriba, eh, Doce cuentos peregrinos. O sea, yo me sumergí en el mundo de García Márquez por completo. ¿Sí? podría decirse que las lecturas posteriores, porque un libro te va llevando a otro, ¿verdad? Eh, yo llegué a alegrarme este sábado. Y creo que esa sacó una influencia muy importante, si no es decirle capital en, en mi vida. Principalmente porque yo contenía mucho y sigo conteniendo con las ideas eh, que él plantea en sus leyes. Y también con ese espíritu que él tiene, un espíritu romántico, pero un romanticismo, por llamarlo de alguna forma, negro, Un romanticismo de la noche, de...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 Me gustaría que nos comentaras acerca del proceso creativo de tu escritura. Creo que si hablamos específicamente del libro que publiqué, que es la mente también es un altar, es un libro que se escribió en el arte de dos años este, y especialmente yo tengo durante la noche porque yo tengo que dividir mi tiempo entre mi profesión y entre mi vocación, ¿verdad? Y durante la noche, rindo mi, mi escritura avanza. Y percibo las cosas de otra forma como las hago cuando despierto o durante el día. Y, Incluso dentro del título del libro pues, se puede ver la influencia que tiene la noche. Eh,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 de conectarte con otras personas que ya han dejado de existir, pero que todavía te hablan a través de, su, de sus libros. Pero yo entendía lo que me estaba diciendo los calles, por ejemplo, en El idiota. O entendía lo que estaba diciendo Novalis en, en Innos sola la noche. Pero no un entender racional, sino ese sentimiento que te queda cuando escuchas palabras u oraciones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 Protestando y con esa ilusión de, de que algo cambiara, justamente la revista, del es lo que tiene es algo cambió. Y yo lo que traté a través de ese relato es hacer un, una relación entre lo que yo viví y algo que sucedía en los tiempos de, de mis abuelos. Cuando yo era niño no viví mucho tiempo en casa de mis abuelos, y ellos tenían fotografías muy antiguas y yo siempre una de mi abuelo donde participaba en las fiestas del primero de mayo el día del trabajo yo dije bueno mi abuelo vivió lo mismo que yo viví entonces quiero hacer de un relato no solo una denuncia social porque es algo pasajero sino que quiero humanizar ese momento quiero encontrar cómo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 Tuve la oportunidad de conocer a Margarita Carrera en la premiación de ese, de ese concurso, que obviamente no vale. Pero yo a ese concurso llevaba un cuaderno de espiral en el que yo había ido pegando los artículos que iba a publicar Prensa Libre. Y yo tenía la ilusión de mostrárselo y decirle, mire cuánto la admiro colecciono sus columnas, ¿verdad? Y antes de que toda la gente llegara al lugar, ella estaba sola y me atreví a hablar. Y ella se quedó sorprendida porque a mí me coleccionar a sus columnas y las pegaron un cuaderno, ¿verdad? Entonces, me escribió algo al margen de ese cuaderno. Y todavía lo recuerdo, lo tengo enmarcado en casa. Y decía, Francisco Juárez, poeta joven, quiero decir poeta de siempre. Y eso para mí fue como un impulso, eso fue como una validación de decirme: el camino por el que estás transitando es tu camino. Y como lo dijera alguien al que yo admiraba, fue incluso, no sé, un, un momento de inmensa emoción para mí. Y,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 Podemos encontrar grandes escritores. Podemos encontrar a los Montes de la Vega, a la de Popa. Encontramos también a Carmen a de Quiñones, todos los escritores de Nuevo Signo, por ejemplo, el maestro Morales Santos. Todos son escritores de una altura, de una profundidad inmensa. Pero mucho de su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 dónde y trata de explorar el final del ser humano, esa incógnita del momento en el que nuestra vida llega a su fin y en el que no sabemos cuándo y dónde. ¿A dónde? ¿A dónde iré a dejar estos tristes despojos que lanzan ahora lágrimas tibias y vivas?